Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin al, al En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, llegamos a los últimos instantes de esta trágica y triste realidad de Karbala. En estos momentos, el imán vio cómo habían martirizado a todos sus compañeros, ordenó a su familia ponerse ropas rasgadas, ropas que no fueran a ser robadas luego de los martirios, porque veía como el comportamiento del ejército enemigo que no respetaba absolutamente nada, no tenían ni la más remota, digamos, eh, dejo de, ni el más remoto dejo del Islam, había quedado en sus corazones. Y el, en estos momentos el imam, digamos, tuvo, no, habían quedado solamente eh, sus familiares, en estos momentos saquina o Sucaina. Eh, lloraba, siendo una niña, quería despedir a su padre, quería estar con, con su padre. Y el monje Hussein la abrazó y dijo, Sucaína, después de mi martirio vas a llorar mucho, no me quiebres el corazón con tu llanto. No podía soportarlo, pidió a las mujeres que tomen a Sucaína y que la consuelen que la lleven al campamento. Después, eh, no quedaron en un momento ya hacia el final de este día trágico, sino... Eh, el imán Zain al Abidin alayhi salam, eh, el hijo del imán Hussein, y eh, un niño, un infante, eh, Ali Asghar, que tenía apenas unos meses y que el imán pidió a las mujeres que se lo traigan, quería despedirse de él antes de salir al campo de batalla. Este niño, este este bebé tenía mucha sed, los labios los labios secos, entonces el imán Hussein eh, tomó al niño y lo alzó de cara al ejército enemigo y dijo que acaso si ustedes tienen problemas conmigo, pero qué problema o qué pecado tiene este niño, eh, pidiendo que le diesen de beber, que tuvieran misericordia con el niño, pero la respuesta vino de Jármala, una flecha de tres puntas del ejército de Omar Ibn Zad, en la garganta de Ali Asgar que se ahogó en sangre, prácticamente el imán Hussein tomó la sangre de Ali Asgar y la lanzó al cielo, tomando a Dios como testigo de este tremendo crimen realmente, que no tiene nombre. Eh, luego de ese tremendo martirio, eh, el momento más duro, digamos, de los acontecimientos, el imam se preparó entonces para salir a combatir a este ejército de enemigos de Dios. Dijo, qué difícil para aquellos cuyo enemigo es el profeta Muhammad. Salió y peleó y a diestra y siniestra, izquierda y derecha, fue abatiendo a los enemigos. Estaba lleno de, de, digamos, del dolor de todos los martirios. El imam se abalanzó sobre el ejército enemigo hasta que empezó a matar a tanta gente que Omar Ibn Sad gritó, ¿Acaso no saben quién es? Es el hijo de lo, del matador de los árabes, de Ali. Y dio la orden de que, siempre dio la orden de que empiecen a tirar flechas contra el imam de lejos para no permitirle que se acerque y no luchar con él cuerpo a cuerpo. El imam entonces eh, siguió luchando hasta que los golpes, las flechas y todo fueron haciendo mella sobre él, sobre su garganta, sobre su rostro, ensangrentado, caía a veces y caía sobre, con el rostro sobre la tierra, volvía a levantarse y así una y otra vez hasta que decía mirando al cielo, mirando a derecha e a izquierda, no tenía quien lo auxilie, ya estaba solo, había quedado solo y miró al cielo y dijo a Dios que tomó como testigo de lo que estaban haciendo y al profeta de lo que estaban haciendo con su hijo. Aquí se narra eh, que eh, este, Sanán eh, Ibn Anas, Anas eh, fue quien con, un, con una lanza la clavó en el, en el eh, Imam Hussein eh, martirizándolo y después cortándole la cabeza, en un principio le ordenaron no se animó, tembló de acuerdo a alguna crónica o alguna tradición, dicen que él fue quien la cortó otras dicen que se montó sobre el Imam Hussein y le cortó eh, la cabeza él, Allah lo maldiga por siempre el imán Hussein dijo antes de morir que jamás van a martirizar a alguien y conseguir la ira de Dios como la consiguieron y la consiguen con mi martirio eh, Allah que Allah bendiga al imán Hussein, a los mártires a su familia, a compañeros inshallah que maldiga a sus enemigos